Hay un video que provoca indignación y cambiamos el mundo de tema totalmente, pero que tiene que ver con un menor. Si sí, es un niño de siete años que va manejando por una autopista muy de, a ver, es una autopista peligrosa, mucho menos, o sea, mucho más para un niño, es la autopista Eseiza Cañuelas, su padre, mira ahí están las mirá. imágenes, apenas puede llegar a los pedales cuántos años el menor siete sí. años. Qué locura lo que estamos viendo. Y mirá? el padre, a ver si lo podemos escuchar. Tenelo ahí derecho, llévalo derechito, ahí, mirá. Llévalo derechito. Una autopista. A ver, Eso, eh, ahí mirá, eh. Ahí, padre. derechito, eh. Ay, no. Para Escuche. tener en cuenta Ay, que no es muy transitada, ¿eh? Claro, es una derecho, autopista ahí. peligrosa por la mirá, cantidad el, de tránsito. Claro, así quedamos en el mundo Ahora, gente como esa ¿Cómo una persona no se da cuenta? Porque ya evidentemente no se da cuenta de lo grave que es, De lo que está haciendo, ¿no? De la gravedad de esto que está cometiendo Pero encima lo filma y probablemente lo sube Porque de alguna manera llega a, a manos de todo el público Y de nosotros también ¿Cómo no se da cuenta de que está subiendo algo que es aberrante? Totalmente Está subiendo un chico de 7 años en una autopista bueno pues no estás Pare, Totalmente un... prohibido pero, pero, pero ¿A dónde supuesto? llega el, el nivel ¿no? de materia gris de esa persona? Y es un vehículo grande eh, vamos a contarles que la agencia de seguridad vial sí. suspendió la licencia de conducir a quien sería el conductor del cual no ha trascendido el nombre sí. y el también co el que, en este caso. claro en este caso sí la verdad el, literal no el, el copiloto eh, exactamente pero lo que sí dieron a conocer desde la agencia de seguridad vial que se trata de un conductor profesional lo cual sí. esto agrava mucho Aún más, más a ver cualquier situación agrava esto que estamos viendo es repudiable pero es un conductor profesional sí, sí. Eh, por por tanto, fue suspendida su licencia nacional de transporte interjurisdiccional, bien digo. Y por otro lado, eh, cabe destacar que al quedar suspendido, el hombre deberá realizar un nuevo examen psicofísico para determinar su aptitud ante el volante, es lo que indica la Agencia de Seguridad eh, Vial, que dio a conocer el comunicado, ¿no?, eh... Y la verdad es que llama mucho la atención esta actitud. Eh, es el responsable, además manifiestan en este comunicado, que tiene licencia nacional de conducir radicada en La Matanza y su suspensión fue una decisión conjunta entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial junto con la cartera de transporte de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, este hombre tiene que realizar todos Todo nuevamente igual, los digamos. exámenes psicofísicos. Exactamente, es que... Una persona que le da el volante a un niño de siete años no debería no, ni volver a conducir. Sí, sí, sí, la verdad. Bueno, Sofi, gracias. Hasta ahí.